Pobre país al miedo, pobre patria maltratada, por cuatro desaprensivos que no sirven para nada. Pobre país al miedo, pobre patria maltratada, por cuatro desaprensivos que no sirven para nada. Hoy por hoy no vale mucho pensar, las cosas están tan feas para todos. Mi patria sufre de una pesadilla, el gobierno no es una maravilla. Si escuchas y eres consciente de la actualidad, te dan ganas de no salir ni al portal, de no escuchar tanta mentira y falsedad, de creer que no está en la realidad. Pobre país el mío, pobre patria maltratada, por cuatro desaprensivos que no sirven para nada. Ya no se puede vivir, no existe ningún equilibrio. Los pobres son aún más pobres y los políticos más ricos. Si presumes de bandera, te estás jugando la vida eres patriota te dicen que eres un idiota pobre país al mío pobre patria maltratada por cuatro desaprensivos que no sirven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 patria maltratada, por cuatro desaprensivos, que no sirven para nada. Por cuatro desaprensivos, que no sirven para nada. Para nada.